Que se siente al saber Que no hay nada que lo cambie Que ya pasa. Imagino que me miras Camino, me tropiezo en Y ya me levanto Me tambaleo, miro al frente oh, Lo acepto ¡Gracias! un segundo a observar lo que te rodea No, quieras, no correr, quieras correr, no quieras atajar Solo déjalo pasar y fluye No quieras atajar, solo déjalo pasar